Ay, wey, hemos vuelto de todo hace tanto tiempo, joder. ¿Qué bien se siente volver? Aquí estoy, hijos de puta. Ay, puta madre, ¿quién fue el pendejo que me tiró? Quita esto, hijo de eso, pinche madre. Y yo, imbécil, jajajaja, ja, ja, ja, ja, ja, espera. Ese peluche de palapa, hostia puta. Ah, nuevos pendejos para chingarnos, jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Puta madre, ya me voy de aquí. Es hora de la batalla, hijos de su pincho, madre. Soy Flash. No Flash. <risa> Cabrón, soy. mi zona ¿Tú qué me ves, cabrón? Yo me voy de aquí. No te puedes convertir, jajaja, pincho ñaputo. Quítate, pendejo. A ah, la mierda. Así un poquito mejor de la garganta. No voy a estar aquí, me voy de aquí, hijo de puta. Ay, mi muñequito, oh. Yo veo cómo hace sus estupideces. No son, no son sus estupideces, coño. No fue ella. Este pendejo me lo voy a chingar, ja ja, ja, ja, ja hostia puta. Ay, yo no voy a ir a su pinche madre. Jorda del vaquero violador, <ríe> la vaquerita sexy, las miniaturas hijos de pinche madre. El peloche se está para la puta, ¿dónde estás? ¡Puta madre! Aquí estoy. la cabrón! Eso he regresado. Sí, lo sé, sí, el. Sí, el niño que vieron en el 2017. Me chingó. Mi oreja, pero bueno. No me doy la porque doy un peloche. Eh. Me cago en la puta. Bien, cabrón de mierda, te vas a enfrentar a ese hijo de su pinche madre Eso era de mi enfrentamiento, soy Flich, hijo de puta Ahora sí cabrón, a pelear Si tú quieres, cabrón Toma cabrón, hijo puta Ah, puta madre, ah ja, ja, ja, ja, ja, Te gané cabrón, oye, gilipollas No seas grabando un avión? ¿Es que tenga un novio a su puta madre, que bien en la que cabrón de mierda. Toma a puta madre. Toma a gilipollas, ja Jajaja. Ja, ja, ja. Puta madre, estás bien esto, eh, compadre. Deja a tu pinche novia. Te echas una muñeca, pero bueno. Es lo único que tengo. discúlpate, No, cabrón. A su puta madre. Bueno cabrones, voy a estorbar, quítate pendejo, a la puta madre Yo quiero pelear, hijos de puta, tomen, tomen Tomen, tomen, cama Pero después de broma, coño No es cierto, no es cierto, no es cierto, compadre No llega de broma es que si nos llevamos Toma hijo de su pinche madre, toma toma toma toma toma coño, puta madre, ah coño, ah puta madre, está viendo todo pinche, nada no, cabrón, Yo soy bien rápido hijo de puta, toma toma cabrón, toma toma, Uh cabrón esto, esto poco! Ay, el energetizante de abuelo, hijo, de puta. Ah, no, chingues. La pelea es aburrida, no jodas. En una mano estoy grabando con esto, lo estoy viendo. No, me jodas. No, cabrón. Eso no es justo, coño. Toma, cabrón, mierda, toma, toma. Ah, es que estoy grabando hasta esto las. 8.28 El pancho de estos pasó las chingaras. Toma, toma cabrón, toma, toma esa puta Toma Ah, puta madre Uy, no, cabrones ¿Dónde están los hijos de puta? Oh, violín <risa> ¿Cómo que mi cabrón? Soy violín. Violín, coño. Córdale, no, no, no, no me jodas oh, puta madre. Toma, hijo de tu puta madre. Toma, toma. Ay, chingada madre, ya me chingaron. <risas> puta madre, ah coño vale pendejo ah, puta madre ya me aburrió este pinche combate de mierda Órale pendejo toma toma jajajaja subnormal no puede hacer conmigo con flish Acá por la magia de este canal a tomar por culo. No, pendejo. No gracias, estupideces, pero bueno. Que me ven, cabrones de mierda. Hostia puta, soy bien muy hermoso. Enfocación de, de puta madre. Ay, su pinche madre. Toma... Ah, la cabra se estorbaré. Ay, puta madre. Toma, toma. La esencia no es la misma si no pones algo acá para que grabe y tomar por culo, ¿no? En La siguiente es una no Puta, madre, puta, madre, saca afuera Ay, puta La primera es una puta mierda Ah, puta madre, toma cabrón, toma, toma <ríe> Toma, toma, por culo, toma, toma, toma, toma, toma Toma, toma, toma Bueno, esos cabrones de mierda, son unos hijos de puta Pero bueno, no importa, hijos de esa pinche madre yo, el peronche de esta No Bueno, todo. no es el cabecito de perla ¡Ay, que soy hijo de puta! Ah, no manches, es el perro. No se me no está trabando la lengua, coño Es el cabecito de perla ¡Uy, uh, cabrones cabrunes! Es transastrón ¡Uy, lo cabrones es. salieron o no? ¿Dónde está su pariente? ¿Dónde está el quinto? <ríe> Pero bueno. Yo no sé qué decir. Pero bueno. No estoy inspirado. Sigamos con la batalla, coño. Finalmente, nos haciendo entrado con esta pendejo puta madre, <risas> Toma, toma, toma. Oh, oh, oh, sí. Quítate, pendejo de mierda, chingatela, la doy, de a este pendejo, toma, toma, toma, toma. Nos... Toma, toma, cabrón de mierda, toma, puto pajero, toma. Ante todos, toma, toma. Ya soy una hembra eh, decente, no, ¿no? Pendejanos oh, toma, toma. toma, toma, toma, cabrón de mierda Toma, toma, hija puta Toma Toma <ríe> Toma Como cabrón de mierda ay, ay Hola a todos, hijos de puta Estoy Chingando como si no, pero mañana Pero bueno Toma, toma Ahí fue. Me apareció el objeto volador no identificado. Podemos ver ahí. Por ahí. A cerca, coño. Como podemos ver, no se viene una puta mierda. Pero bueno. ¡Ah, cabrón! El enfoque ahí ya está bien jodido. Vamos a quitar el. Y apareció el objeto de mierda Se fue por ahí A tomar por culo Y desapareció No lo siguiente Pero bueno Gracias por el informe cabrón Vaya puta mierda te informe, No lo siguiente Pasemos algo mucho mejor a la pelea A chingar a su madre la pelea Yo me voy ¿Qué cojones? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez pasó? ¿Qué dices? No me jodas otra vez. ¿Otra vez pasó? ¿Qué dices tú? Ah, oh, cabrón. Otra vez pasó, no me chingues. Se grabó, se grabó. No está en tu mente, hijo de puta. ¿Cómo va a ser en tu mente, cabrón? ¡Ah! ¿Quieres pelear otra vez, eh? Va, va, va. Toma, eso fue el objeto orden identificado. se acercó otra vez, si lo vieron de puta madre, si no lo vieron a tomar por culo, lo vieron una calidad que es más culera que <ríe> su pinche madre, pero bueno, no importa, soy el campeón chingón de los cajones, pero bueno, toma, toma, toma, toma, chinguense los cabrones, yo soy el objeto que pasó, jejeje, <ríe> no es cierto. Quizá, quizá, está, está, está, está. ¿Cómo vieron? Pasó así y se fue. Pero con la luz del foco no es lo siguiente. Pero bueno, sí está. ¿Qué les digo? En fin, hijos de su pinche madre, esto fue la batalla. Si les gustó, no se olviden de comentarlo, compartirlo, suscribirse, darle me gusta. A tomar por culo, adiós. Y si les gustó, no se olviden de comentarlo, compartirlo, suscribirse, Dale a me gusta, un comentario, compartirlo, suscribirse, darle a me gusta, comentarlo y creo que ya está, ¿no? Necesito puntuarlo, puntuarlo, puntuarlo y eso. Si hubieran notado el objeto ese, déjenmelo en los comentarios. Pero bueno. Nación 17 es un choque de poñas palma palmas en gramos graso. Y escuchamos en el próximo video. Adiós. Es que me gustaría alargar más el video, pero como... Este... No tengo con qué sostenerlo. Vamos a ver lo que hay. Ya les explicaré con solo más que no tuve el descanso que quería. En fin, adiós. Presentaciones. el pero da esta palabra. Hijo de puta, mañana la presentación completa. En trozos, Orchib, hijo de puta. Perdón. Fish. <risa> Y no solo Flinch, sino también Tom de Tom y Jerry. Hola, cabrones, soy Tom de Tom y Jerry. Tone con... de los pendejos, cállate. Yo, como me la puta gana otra vez. Aquí están pasando cosas raras, pero bueno. ¿Qué te digo, cabrón de mierda? No, lo siguiente. Adiós. Deja a mi novio, pendejo. Puta madre. El pajero tenisón. Juez, juez, juez, juez, juez. Juez, juez, juez, juez, juez. Ah, oh, ah, oh, ah oh, sí. Ah oh, sí, mami, dale duro. Dale duro a sus reggaetoneros y tenés tu puta madre. Oh, <risas> Y Bar Simpson. Hola, cabrones. Ya saben que soy yo. Soy Bar Simpson. Ay, qué guapa. Yo a mi mierda. ¡Yo quiero lasaña! ¡Lasaña, coño! ¡Actividad paranormal, puta madre! Violín, que no violín Violín, violín, pero bueno Violín también muestra cosita preciosa ¡Claro que te la doy, bombón! Es... Ah, ay Ay, ay, ay, oh y mi esposita de los cojones de mi novia